¿Cómo tú estás? Muy buenos días para todos. Háblanos de este, de este año de gestión. Público presente y televidente. Y anoche me soñé que yo iba a subir aquí con un grande. ¿Cómo? Al junto de ustedes. ¡Ay, es y realidad. ¿Quién es sí. Leo y... Carola. El que no los camiones. Mira, Leo está diciendo. Leo está diciendo una verdad, porque yo, nuestro distrito pertenece a Arenoso, al municipio de Arenoso. Pero muchas veces... Leo no ha dado facilidades de ambulancia... De carro fúnebre... Pero ¿Y el síndico de Arenoso? Que no lo he visto... Porque en verdad... Hemos ido unidos... Pero ustedes saben... Que todo lo que conocemos... Lo que es la sentencia 100 de Verón... Cuando se habla de eso... Cuando se habla de sentencia 100 de Verón... En algunos municipios... Se ha cometido, aunque la ley lo contempla... Uh -huh. Pero se ha cometido... Eh, yo podría decir como un error. que. Un, no, una injusticia. Ah. Porque yo nunca he visto bien que un arbitrio que llegue al distrito haya que partirlo con el municipio cuando el municipio ni siquiera va a recoger basura, no, no, va a arreglar un no. camino. O sea, yo te eso, eso... yo espero que eso un día se resuelva. No, ustedes porque, lo pueden resolver perfectamente. Porque todos no son como Ledo suyos? Que le voy a dar un entrenamiento. Ok, están ahí. <risa> Entonces, eh, siempre Hablando yo he estado. Sí. Yo he estado pensando en que eso debe resolverse, pero con Leo y Pitico aquí eso no ha pasado, ellos son unidos sí, a nosotros. Y, y Leo sabe que yo le ofrecí mi servicio, no me llamó jamás, pero para que se creara aquí una oficina de planeamiento urbano, en el caso, y que los distritos eso ciertamente va. tienen en la ley una participación desconcentrada, es decir, que tienen la similitud de funciones, pero requiere, lo único que ustedes requieren es establecer los arbitrios para el, para el, el hombre, distrito y que lo avale el consejo de regidores del municipio cabecera y automáticamente tiene fuerza de ley en ustedes ahora, no puede colegir esos, esos arbitrios con los lo que dice el código tributario que son los impuestos por lo tanto bien, claro. yo le, yo le, yo le no voy a mandar bien, el proyecto a usted bien, bien. pero Leo no me respondió la pregunta de si nos pueden prestar por lo menos uno uno no Dos Atención, con con Atención alcalde de San Francisco, quiero, de San Francisco quiero, al ca, al, Alcalde de San Francisco Que no dejen de ahí Quiero saludar El alcalde eh, de Guaraguao, Que está si con nosotros este Silencio, que llegó el alcalde de, el alcalde de Silencio Buenos días, alcalde Buenos, buenos días, días, ¿cómo están? ¿Cómo se siente? Ya a ver si el micrófono está abierto está Sí, está abierto Si no le presto este Escucha ah, por bien, Dios. Sí, sí. buenos sí, días. Bueno, ahora, sí. ahora sí. Buenos sí, días, Gerónimo ah, director del Cilito Grito Rey. de Guaragabá. A, a su orden. ¿Cómo, ¿Cómo es la gestión de usted en este ¿Cómo? año que se concluye que mañana? No, no. El, por este, no, este no, año y en los. Hay que ponerle un chingue, se encienda. Que apague, En este año y en los cuatro pasados. están repitiendo. Por lo menos nosotros tres. Creo que Paraguay, el pueblo dice que ha ido bien, porque todo lo que ustedes ven que se eligieron, el pueblo se sintió conforme con lo que hicieron esos cuatro años. Bien, ¿cómo no? Bueno, bien. señores, esto, esto ha sido un programa sí. interesantísimo. Ya estamos en la parte final, en el la parte programa. posterera. De este programa. Pero, pero dame un minuto más para cógelo, el técnico de Guaraguao que es lo que pasó? Jerónimo Paredes, alcalde de Guaraguao ¿Cómo va a combatir la delincuencia ya con estos casos que han, que han acontecido, Oye. la droga y todo este desorden sí. que ¿Qué se que está dice pasando? que allá no se puede estar? ¿Qué, que cree ¿qué pasa? Que eso es desarrollo cuando hay droga en los pueblos, déjame hablar es de, al, Déjame hablar al alcalde el Bueno, qué bueno que sí. le ha tocado la pregunta a un hijo de Guaraguao que entiendo que le duele y debe dolerle a Guaraguao, porque Fulvio Ureñas nació en Guaraguao. A ese señor lo buscaba yo a las 3 de la madrugada para hacer gestión de ese distrito. ¿Fulvio es de Guaraguao entonces? Fulvio es de Guaraguao, criado y nacido de Guaraguao. Eh, entonces... ¿tú ¿Y ha no? vuelto a Guaraguao? Sí, Fulvio siempre no, ha ido a Guaraguao. Fulvio ay, no vuelto a Guaraguao? Déjame lo ay, ay, ay, ay, ay, ay. Déjamelo ah, hablar, eh. ayer ya! Entonces, con la pregunta que mi ingeniero Ureñas me hace... Nosotros hemos hecho varios llamados, varios llamados al señor presidente de la república porque entendemos que no podemos llamar a la policía en estos casos. En estos casos, no así? podemos llamarla. ¿Qué tiene que, el ejército, ¿usted entiende? Que... Yo no sé quién lo determinará el señor presidente de la república. ¿Qué le han dicho a usted? ¿Cuál es la razón que está provocando? ¿Cuál es la causa de estas muertes? Cuerpos descuartizados, que dice de doctor matanzas masivas creo. Sí, muy ¿Qué bien. le han dicho? Mira bien, nosotros es que tenemos un problema, yo se lo decía al General San Francisco Macorís, Y es que no hay control de nada en nuestro distrito, absolutamente no. de nada Hay varios puntos de droga, varios puntos de droga Soy Y grave. usted le pregunta a un niño de 10 años Y sabe dónde está Pero usted es el alcalde ¿Qué yo puedo hacer? No, no puede sí. ¿Qué no persigue, yo puedo hacer? ¿Usted no cree persigue, que yo podría querido. ir... Yo podría ir a no, allanar un no punto de droga. No, no, presos. no, pero tiene que, que hace, elegir la política perdón, pública digo, ahí. Eh, alcalde, ¿y qué hace la policía local? Bueno, para mí no hace nada. Para mí lo que Exacto. hace es nada, para mí. Bueno. Al, aquí que Al... el amigo dice que la policía no tiene la culpa. Acena Roja, que está en San Francisco, oh, oh, general oye, de Acena la roja. policía. Póngale atención a estas denuncias, son las comunidades ¿Qué no hablando, olina, ¿qué es lo que tú dijiste? hablando de la problemática de su, de su lugar. Ay, Dios mío. Mire, el caso es... que eh, no puedo dejar de mentar, el que ha pasado últimamente el pasado domingo, o el lunes en la mañana, porque fue a las 3 de la mañana, Ajá. ese caso pasa frente a frente al cuartel de la policía sí, sí, sí. y estaba abierto ese negocio como toda la noche a las 3 de la mañana. Claro, o sea que. Y toda la noche amaneció. Podía haberse evitado eso. Podía haberse evitado. Leo, ¿qué tú me decías? Y no ese solo.